A, a grabar un vídeo en la zona que, que menos desperdicio tiempo que es una subida del 12 más o menos la subida de Can Rivas y no me penaliza tanto como si en plan no dejo de correr aquí pues cuando me saldrá un poquito más lento en vez de ir a 8 por hora pues iré a, a 5 o 6 por hora pero bueno, vamos al tema muy importante este vídeo os sugiero que investiguéis en otros vídeos de otra gente que investiguéis páginas web que investiguéis, investiguéis información de este tema sobre el sobreentrenamiento en rangos cardíacos es muy importante ¿eh? tener un poco claro para no incurrir en excesos ¿eh? que queda dicho ¿eh? ¿Dónde vamos? Eh, el, el tema? Vamos al tema a ver, para no sobreentrenarte o para saber si estás sobreentrenado Tienes que saber un poquito cuál es tu rango en reposo. Tu frecuencia, digamos, en reposo. Tu frecuencia cardíaca. Como yo lo creo que, que es una manera buena. Pues bueno, si puedes tener una cama... Lo ideal es una cama. No habiendo dormido toda la noche... Porque entonces cambia la cosa ya un poco. Digamos, hay como una ayuda porque vienes de estar durmiendo. No sería tan real. Pero bueno, sí que reposarte ponerte por ejemplo a ver la tele ver la tele enfrente, acostado en la cama levantas un poquito el respaldo la almohada la pones un poquito alta para que puedas estar un poquito de subiendo la tele un poco cómodo, no levantado, pero que estés un poco recostado casi tumbado, ¿vale? es una manera que yo creo que está bastante bien para medirlo, en un sofá pues tumbado en un sofá también es una buena manera, ¿vale? entonces lo primero que tú tienes que saber cuando, por ejemplo, cuando tú llevas por ejemplo 5, 6, 7 días sin entrenar una cosa así pero has venido de una temporada de entrenar, ojo digamos que tienes buen nivel pero por circunstancias las que sea, una lesión por lo que sea, llevas varios días por lo menos 5 días sin entrenar eh, tú te coges y te miras las pulsaciones en reposo eh, no miréis al récord hostias es que me ha marcado 37 en un momento dado no, si te marca 40 son 40. En un momento dado te ha dado 37, bueno. Pero además son 40, pues tienes que contar las 40. No, las 37 es que me marcó una vez. 37. Hay que mirar las normales. Vale, entonces imaginemos que son 40. 45, 50, las que sea. Esas pulsaciones tú acuérdate, te las anotas para saberlo y si no, pues ya no acordamos. Entonces luego tú vas entrenando. Eso es para saberlo. Solo para saberlo. Luego tú vas entrenando normalmente en tu día a día. ¿Vale? Entonces tú vas haciendo... Una sesión, otra sesión, descansas... Una sesión, otra sesión, descansas... Vas variando, ¿no? Sesiones, tiras largas, de todo. Bueno, llegará un momento... En que cuando tú acumulas cierta carga... decir, mete una sesión... De tal intensidad, otra sesión, descanso... Otra sesión, otra sesión, otra sesión... sesión ¡Bum! Hay un momento en que el corazón... Digamos, lo vamos castigando. Le vamos metiendo caña, ¿vale? Esa caña que le vas metiendo hace que esté cansado, pues como si se cansa el gemelo. Imaginamos el gemelo, pues el gemelo se cansa. Si tú le metes una sesión otra sesión, el gemelo va tocado, ¿no? El corazón es un músculo. Se va, va tocado exactamente igual. Se queda tocado. Igual que los músculos, ¿vale? Va acumulando cansado. Y hay que dejarlo que se recupere. ¿Cómo saber en qué punto estamos? Y a qué punto hay que dejarlo descansar para volver a entrenar, pues sencillo, sencillo, tú te coges y cuando tú veas que digas, hostia, estoy cansado, llevo varios días encadenando, eh, o he descansado un día, pero enseguida he vuelto a trabajar un día o dos, he metido una ultra, en fin, he metido mucha caña, tú coges y te, te acuestas y te haces tu prueba de, de, de pulsaciones, no la hagas con esto, hazla con banda, vale, para ser exacto. No las coges muñeca porque a lo mejor te podría dar un error y estarías pensando en datos que no son fiables. Yo lo haría con banda. O muñeca bien apretado, todo muy bien controlado. Y sin moverte. Y otra manera muy fácil. Te enganchas aquí. Eh, yo ahora la estoy notando. Clas, clas, clas, me estoy contando las pulsaciones. Es muy sencillo. Es el método más seguro. Es mucho más seguro que el reloj. Mucho más seguro que el reloj. Más fiable. Como decía el doctor Francisco que a veces ha entrado en los directos. Ese es el método bueno. Tú coges, te pones el despertador enfrente, no necesitas ni pulsómetro ni hostia. Y es más exacto y más fiable que el pulsómetro. 20 veces! No, es decir, 20 veces, mucho más fiable. ¿Por qué? Porque un pulsómetro, un GPS, lo que hace es contarte la diferencia entre cada latido. Y en esa diferencia, él hace un cálculo y dice, si había tan medio segundo entre cada latido, vas a 120. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace él. No te cuenta las 120. Eso te cuenta la diferencia de tiempo entre cada latido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un momento dado unos latidos se acercan, el oscila, va haciendo el cálculo y por eso a veces te pone eh, tantas y se varía dos enseguida, dos para arriba, dos para abajo. Tú no estás variando esas dos para arriba, dos para abajo. Tus pues, posiciones van en orden. Pero esa milésima de diferencia de segundo entre una y otra, el, el reloj calcula, hace el cálculo para un minuto y ya. Ah, pues en un minuto son tantas, por eso no es fiable. Porque te pones un despertador, lo digo rápido, no sé si se ve mal. Te pones un despertador enfrente, el despertador normal de, de casa, ¿vale? Y te las cuentas. Haces así, miras, por ejemplo, en el 30 segundos: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí me las estoy contando, ¿vale? Cuando lleven los 30 segundos, ¿cuántas te han salido? Que te han salido 30, 60 pulsaciones, ¿no? No falla. Pues 60 pulsaciones minuto es lo más exacto, más que ningún reloj, ¿vale? Porque son las reales, las has contado tú, ¿vale? Entonces, aquí no se nota tanto, hay que hacerlo aquí. Vale, pues una vez que tú tienes eso, tú sabrás si estás sobreentrenado o si, por ejemplo, voy a poner un caso de ejemplo mío, ¿vale? Para que lo entendáis. Yo, por ejemplo, cuando acabo la semana que llevo 6 sesiones encadenadas, sin ningún día de descanso, ahora últimamente, antes descansaba más, ¿eh? Pero 6, yo estoy a 61 pulsaciones en reposo. ¡Guau! Wow, ¿Dónde vas? No, eso es vida sedentaria. Era así, pero es que mi corazón está sobreentrenado. Cuando yo le meto 4, 5, va a un nivel, pero luego le meto la tirada larga el último el sábado, claro, pues el, el pobre 5 horas y pico, las que toque, se sobreentrena. Acaba de, digamos, de, de destrozarse. Entonces, cuando yo me miro las pulsaciones, yo llego a la noche, me tumbo, ¿vale? Me miro la pulsación y tengo 61, 61. Ahora, ¿por qué? Porque estoy sobreentrenado. Porque he acumulado mucho entreno. Entonces, eso hay que compensarlo. Con descanso. Entonces, prueba, pues muy sencilla. Yo me acuesto a 61 me levanto a 50. ¿Vale? Pero luego dejo descansar al día siguiente, el domingo. Y el domingo por la noche, 41. 41 pulsaciones, que más o menos mi zona. Mi zona, 41-42 es mi zona normal. ¿Puedo bajar a más? Sí, en algún momento dado puedo bajar a más. Pero si no, 41-42 es lo normalito. ¿Vale? Entonces, pues ya está, ya sé que puedo entrenar. ¿Me entendéis? Es tan sencillo como eso. Si depende de tu capacidad de recuperación, tardarán más en llegar a las de reposo normales tuyas desde un sobreentrenamiento. ¿Vale? O sea, tú enlazas tantos días, cinco días de trabajo, los que sea, y estoy a 60, y tus reposos son 44, imaginemos. ¿Vale? pues a lo mejor necesitas dos días, no te vale con un día, necesitas tres días para llegar a las 44. Pero tú te vas observando cada noche, ya digo, por la mañana no es tan fiable, porque vienes de mucho descanso. Pero que ya se nota, ya te digo yo, me acuesto a 61 y ya por la mañana, ya esa noche, el dormir esa noche del mismo sábado que he entrenado, hace que por la mañana del domingo yo esté en 50 por ahí. Eso significa que me ha mejorado 10 Luego durante el día, de hecho estuve haciendo actividad, que estuve ahí cortando árboles, cosas de ramas, eh, podando, cortando con la sierra, que te cansa, pero no subes de pulsaciones, es un trabajo casero, ¿vale? Pues luego ya digo, por la noche estaba 41. ¿Vale? Entonces ahí ya había recuperado el cuerpo. Al, es decir, el lunes ya podíamos entrar. El lunes al final no pude, tenía faena y no entré el lunes. Pero quiero decir que yo el lunes, si ya tenía las de reposo normal, ya puedo volver a entrenar vaya acumulando otra vez entrenos pues irá de nuevo complicándole el corazón e irá otra vez sobreentrenándose y ya está pero es una manera de saber realmente en qué punto estás por ejemplo para ir a una carrera pues tienes que estar en las 41 me entendéis no En las de reposo buenas eso significa que puedes haberle dado caña antes pero luego tienes que dejarle dos o tres días de trabajo flojo uh, trabajo flojo para que no llegues a, a, mantener, a subir, digamos, el sobreentreno del corazón y esté en buenas condiciones para cuando tú le metas caña al día siguiente esté fuerte y puedas subir alto. ¿Por qué? Porque si lo tienes sobreentrenado, no podrás subir alto cuando tengas subidas, por ejemplo, como aquí, y le pongas a correr en subida, el corazón no se deja subir de pulsaciones. No se deja, está cansado, el cuerpo tampoco te lo admite, también las piernas nuevamente están un poco a la vez, van un poco a la vez que el corazón también suelen estar cansadas, ¿no? Ya digo, va un poco a la vez, te descansará el corazón y te descansará las piernas. Pero que yo digo, mirad las pulsaciones y ahí sabréis exactamente en qué punto estáis. Si estáis dándole mucha caña o simplemente le estáis dando caña, pero pensando que luego vais a hacer dos o tres días de descanso para digamos que vuelva el cuerpo a sobrecompensar y a digamos a mejorarse, ¿vale? Pero tener siempre claro lo que estáis haciendo, en qué punto estáis. Estoy acumulando entreno, estoy sobre sobre entrenando porque luego le hago un descanso pero eso tenerlo claro seguimos con el tema yo creo que ya ya está vamos a seguir que si no hoy no me sale nada